En esta ocasión vamos a estudiar la Sociedad Cultura y Arte de Alhambra. Este periodo es uno de los más ricos desde el punto de vista cultural, científico y artístico. El gran legado cultural heredado de estos pueblos ha perfilado la configuración de nuestra sociedad, costumbres, formas de vida o gastronomía. Además, su carácter tolerante hizo posible la convivencia con los mozárabes, cristianos que conservaban su religión en territorio musulmán, y otros, sin embargo, decidieron convertirse al Islam y serán conocidos como muladíes. Las ciudades se convirtieron en el punto de referencia para la organización y gestión territorial, administrativa, política y religiosa. El comercio será una de las actividades más importantes de este periodo, generando una gran riqueza y estableciendo rutas comerciales por todo África e incluso el próximo día para conseguir productos que se vendían en los zocos mercados en el mundo musulmán Algunas medidas, medinas nombres por el que se conoce a las ciudades en el mundo árabe como Córdoba, Sevilla o Granada podíamos encontrar una serie de edificios fundamentales como La Caza que era un castillo fortificado para proteger a la ciudad de posibles ataques y la mezquita, lugar de culto para los seguidores del, proyecto, del profeta Mahoma. Entre las principales aportaciones culturales que heredamos de Al-Andalus, destacamos la introducción de nuevos productos agrícolas como el arroz, los limones o las naranjas, nuevas técnicas agrícolas, el trabajo del cuero o la elaboración de la seda, pasando por la gran riqueza y conocimientos médicos, filosóficos, científicos o arquitectónicos. En arte hablamos de arte hispano-musulmán, o andalusí, que se produjo en la península ibérica desde el siglo VIII hasta el siglo V. El edificio ar arquitectónico más significativo del islam es la mezquita. Como ejemplo, conservamos la mezquita de Córdoba. Junto a la mezquita hay otro elemento arquitectónico muy destacado, el minarete o alminar, que no es más que una torre, como la Giralda de Sevilla, desde donde se llama Los Fieles para la Oración. Otro edificio es el Alcázar, palacio fortificado donde residía la clase aristocrática musulmana. Como ejemplo más significativo tenemos los reales Alcázares de Sevilla. Todos estos edificios se complementaban con una serie de elementos constructivos típicos de este periodo. Destacamos el arco de herradura, con la forma característica de esta pieza para caballos. El arco polibul polilobulado que no es más que un arco formado por diferentes lóbulos u ondas. Y por último, las yeserías, que son elementos ornamentales que representan normalmente formas vegetales, geométricas o versos del corazón. Las más investigaciones artísticas más relevantes son la Mezquita de Córdoba, del siglo VIII al siglo X d.C. Es su momento, fue la tercera mezquita más grande del mundo construida por la Ramá I en tiempo del emirato de Córdoba. Actualmente es una catedral cristiana. La Giralda de Sevilla de los siglos XII y XIII es el minarete que la antigua mezquita de Sevilla construida en tiempo de los almohades. Actualmente forma parte de la catedral de Sevilla. Y el patio de los leones de la Alhambra de Granada del siglo IV del reino nazarí de Granada se denomina así por la fuente con leones en el centro del patio de donde salen los cuatro ríos del paraíso. Y con esto hemos terminado. Muchas